No me tocó, yo no soy suficiente para, para esto, o, o él, él puede, yo no, o él porque tiene este talento, pero yo no lo tengo. Entramos en el plano del programa estereológico de comparación competencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, todas estas creencias nos hacen que nos frustremos a la primera de cambio cuando empezamos a intentar hacer esto que, que, que nos gusta como forma de vida, y, y bueno, y poder eh, sentir que justamente reconocer. Esto que yo soy diferente del otro, es lo que me va a dar ese potencial único, eh, eso, ese, eso único que yo tengo para dar a los demás, que nadie más lo va a poder dar. Pero justamente, sentirme diferente, que muchas veces me juega como negativo, en realidad ese es mi potencial de desarrollo, ese es mi potencial para yo dar algo que nadie más puede dar. ¿no? Entonces esto de, de decir, bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo empezar con todo esto? ¿Cómo empezar para poder poner esto el juego en el día a día? Decir, bueno... Sí, soy diferente. ¿En qué soy diferente? Miramos, todos me dicen, vos sos sapo de pozo o sos un personaje. Bueno, ¿en qué soy un personaje? ¿Qué es eso que yo hago que los demás no pueden? Entonces, cuanto más yo me estime o crezca en confianza con estas cosas que son particulares mías, o únicas mías, ¿no? y, y sentir que, que soy suficiente, confiar en, en eso, y al revés, asumir que eso es mi diferencial... Sí. Eh, cambiar mi perspectiva, sería desde, desde la perspectiva del oramiento cambio mi perspectiva, ¿no? Entonces, eh, poder justo aprovecharlo a favor, ¿no? Y ahí empezar como a ver, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo exponerlo es ponerlo como, como en el día a día, practicarlo como para desarrollar algo? No sé, un, una actividad de servicio, o un producto que quiero diseñar, o, ven, o la venta de un producto, lo que fuera. Y empezar a jugar con esta comunicación, con nuestra parte abstracta, que eso es lo que tiene bueno sí. conocernos en otro espacio de tiempo, para poder tener este diálogo, ¿no? De decir, a uh -huh. ver, primero, con estas creencias que nos aparecen transgeneracionales o individuales particulares de, de cada uno, decir, antes de dormir, las entrego, ¿no? Que es el momento en donde más intercambio hay de información con, otro, con nuestras otras dimensiones de conciencia, entregarlas, estar primero, obviamente, punto cero, equilibrado, tranquilo, antes de dormir, lo más, no, soltar el día lo más posible, soltar nuestra percepción de todo lo que vivimos, de las creencias, de los no puedo, todo. Lo entrego todo y confío en que en este otro espacio-tiempo, mi procesador más lento, digo yo, no, cuando voy a dormir, que se procesa todo lo que hicimos en el día, pueda traer nuevas posibilidades, es decir, ese campo de infinitas posibilidades de existencia que es abundancia pura, porque por ahí pasa ¿no? nuestro procesador de la noche, o doble tránsito, a veces le podemos decir, o alma, o energía, o como le quieran llamar eh, en este plano más inconsciente que va revisando todo esto que hacemos delante del día y vemos cuáles son estos, ¿no? nuestras posibilidades futuras, bueno, que nos traigan otras posibilidades, para que al otro día nos despertemos con nuevas ideas y nos permitamos que vengan a nosotros nuevas posibilidades. Porque si creemos que no se puede, que no nos toca, que nosotros en esta vida no tenemos nada para dar, entonces no va a venir, por eso es tan importante poder hacer, simplemente hacer consciente, consciente todos los prejuicios, creencias, valores, que nos condicionan, uh -huh. entregarlas durante el día cuando las observo, o antes de dormir también, y estar atento a qué nuevas ideas se me ocurren, y después prueba y error, salir a probar esto, no, a permitirme ponerlo en juego. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que esto está funcionando? Porque de repente me voy a encontrar con sorpresas, con con nuevas posibilidades que nunca se me había ocurrido. Alguien me invita a hacer un proyecto juntos, o conozco a una persona especial. Uh -huh. O alguien que admite, lo que, que me viene a enseñar, y, todo. Y, y bueno, van a empezar a pasar cosas nuevas y distintas, y yo voy a empezar a sentir nueva energía. Porque cuando estamos en este punto, ¿no? de abrirnos a diferentes posibilidades nuevas, y estoy como cero prejuicios, la energía va a venir a mí para que yo realice claro. ese potencial. Y es algo como, es casi una necesidad desde lo físico, desde la partícula onda de información que recibe y envía información hasta el ser biológico, que en algún momento de nuestra vida tenemos que empezar a comunicar, comunicar eso que vinimos a dar, ese diferencial, eso único que hacemos nosotros y nadie más, esa frecuencia única en la que nosotros estamos, ese megahertz de radio le digo yo. ¿Mm? poder darlo a lo demás, poner a disposición de los demás, aunque parezca estrambótico para la cultura actual eso que tengo para dar. ¿no? Entonces, yo vi una vez una película de campanita de Peter Pan, que ella no, no encontraba su potencial y hace desastres y la acusan de siempre estar desorganizada, de hacer un desastre, hasta que genera un desastre en su propio pueblo, porque es muy despistada, es muy desorganizada. Pero ahí es donde ella sale a crear, no sé qué cosa, pero no me la acuerdo de la película que va a, a, a con todo lo que tiene disponible, genera algo nuevo para ayudar a salvar al pueblo de lo que le estaba pasando. Y ahí se da cuenta que su potencial es reciclar, o sea, tomar de lo que hay cosas y recombinarlas, recombinarlas para hacer algo creativo y nuevo. Y eso fue lo que salvó al pueblo y ahí ella es cuando se asume en su potencial porque lo ve expresado, ¿no? En, esa, en eso que claro. creo que me sentí muy identificada, pero a veces te puede llevar toda una vida porque no nos enseñan esto en el colegio a descubrir este potencial, ¿no? No, no y aparte, es, es realmente lo que tenemos que hacer todos, digamos, si viniste a algo en tu vida es para eso, <ríe> o sea, tomate el tiempo que tengas que tomarte, tomate un año, dos años, tres años, toda la vida, o sea, tomate el tiempo que quieras, pero realmente viniste a eso, ¿por qué? Porque ese potencial a su vez está conectado con el potencial del vecino, y el del vecino con mi potencial, y mi potencial con el de Mali, y el de Mali con el de otra persona, y así es como esto va a salir adelante. Así que quedarse chiquitos ya no es una posibilidad. Estamos viendo, sino Ajá. inmadurez por todos lados. Entonces, es quizás, ¿no será que veo inmadurez por todos lados porque... Eh, eh, dentro mío todavía hay como una tendencia a este, tirarme hacia abajo, a quedarme chiquito, a quedarme este, como que me proteja mamá, papá, eh, el Estado, ¿sí? porque mira qué interesante, pues se dan estas dos cosas, ¿no? como está este, dentro de este socialismo que tenemos como programa, como diseño, está esta cosa de la protección o sobreprotección, pero ¿qué pasa? Esto no me hace desarrollar nuevas capacidades, nuevos circuitos. Y dentro del otro gran programa que tenemos claro. es el, el capital, eh, también si yo me enfoco mucho en el capital eh, del dinero y en los bienes materiales, yo no estoy desarrollando circuitos en lo social, en lo relacional. Entonces, es muy importante integrar estos dos programas, eh, que se amiguen, que se amiguen, porque tanto es bueno uno, y el otro, sí, y a su vez con una tercera posición que es la profundidad de conciencia a través de todas estas frecuencias que tú bien este, explicas, eh, Mali. Sí, y ahí me, me da para, para traer algo que es muy común, que es que hemos, hemos crecido con esta idea, esta creencia, que la única manera de energía, digamos, que... Eh, el dinero es la única manera así de hacerme de esta energía, bueno, vos estamos hablando del capital no uh -huh. eh, y que si yo no habilito que además del dinero hay infinitas otras maneras de energía y ahí entra lo social por ahí, que son otro tipo de potenciales, otros por ejemplo Los vínculos sí y yo creo mucho y te va a sonar eh, divertido, pero yo siempre sentí que ¿por qué no hay trueque <risa> Y yo ahora estoy poniendo mis redes sociales en las carteleras del barrio. Eh, ofrezco alquiler, ponele, de, de, no sé, de la cancha de tenis, ponele, de la pongo en alquiler, alguna que, que, que me dieron para alquilar. Entonces yo digo, abajo, se acepta trueque se acepta canje. Dije, voy a empezar a ponerme al juego, porque yo siempre ¿Sí? sentí que estamos muy limitados con esta idea de que la única manera eh, de que tengo yo de recibir... Eh, esta, esta energía para, para vivir, para sobrevivir, es a través del dinero, cuando en realidad hay infinitas maneras. Alguien puede venir y ponerme a disposición, no sé, un salón para que yo dé charlas, y entonces yo no tengo que poner dinero, pero yo doy mi, mi conocimiento lo pongo a disposición, y hay un, o otra persona que está interesada en mi proyecto y me va a facilitar o me va a venir con las cosas que yo necesito. Es simplemente confiar, porque si no... Si yo creo que la única manera es el dinero, uh -huh. voy a inhabilitar o anular o eliminar cualquier otra posibilidad de abundancia. Entonces la abundancia... Y por favor, acá. Hasta...